Un día de la nada, vi una amiga Y me dice, este, jade, hey, mira este video Y entonces me muestra un video de Hola, soy Germán Y entonces en ese momento mi mente hizo Pau! O sea, ¿Quién es él? Está demasiado cool Y entonces, eh, como a mí me encanta Desde siempre me encantaba hacer reír a la gente con mis estupideces y todo eso Mi mente hizo click y Entonces dije como que Tengo que crear un canal Para hacer reír a la gente O por lo menos sacarles una sonrisa No, oh, no, no, espérate, espérate Al menos pidió ser inteligente Si ese es su deseo, la paz mundial puede esperar Ojalá que se le cumpla Por un lado me moría por crearlo y quería subir mis videos y todo Pero por el otro lado me da mucha vergüenza Que la gente eh, supiera que, que tenía un canal en YouTube O oh, mucho más que, o sea, que viera mis videos ¿Entiendes? No quería que nadie los viera un Acabo de encontrar la lámpara del de la ¿no? Mi consejo principal es que le seas fiel a tu personalidad y que en todo momento seas tú mismo y que tampoco tengas miedo nunca a hacer el ridículo. Me parece en verdad una ventana gigante para llegar a más gente y además que es un sitio web súper súper chévere y no lo uso solamente para subir mis videos sino también para ver los videos de otras personas porque todo el contenido es muy bueno, así que recomendadísimo.